Para compartir el enlace público de una nota en Evernote, damos clic en la sección de Libretas. Seleccionamos la libreta que nos interesa y después la nota que nos interesa compartir. En la esquina superior derecha está el menú para compartir y ahí seleccionamos Enlace. Este es el enlace público y simplemente lo copiamos y listo, podemos compartirlo.